y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a ver la siguiente parte de Líneas Notables. Nos concentraremos en lo que tiene que ver con bisectrices y el punto de intersección de ellas. De igual manera, haremos una pequeña corrección de la gráfica de medianas. No siendo más, comencemos. Definamos primeramente qué son las bisectrices. Las bisectrices son semirectas que parten el ángulo en dos partes iguales. El punto de intersección de ellas se conoce como el incentro. Veamos un ejemplo de aplicación. Existen dos formas de graficarlo una a través del compás y otra con el transportador vamos a graficar trabajando con el compás para ello me voy a utilizar este cordoncito y voy a utilizar el marcador para que me simule el compás vamos a ubicarnos en una distancia la cual voy a conservar para cada uno de los vértices y vamos a graficar arcos entonces me ubico en el punto donde está el vértice y grafico un arco. Ahora, ubicándome acá, hago lo mismo. En cada uno de esos puntos que tracé, quiero otro arco y de nuevo otro arco acá. Miren que aquí se encontraron estos dos. Allí voy a trazar la línea que va a ser en este caso la bisectriz. utilizamos la regla y trazamos la línea ahora hacemos lo mismo con este y este otro vértice no olviden mantener la misma distancia que se tomó entonces tomo la misma distancia me ubico en el vértice y trazo el arco Ahora hago lo mismo, me ubico en este punto y trazamos el arco. Hacemos lo mismo de este lado y trazamos el otro. Miren el punto acá. Teniendo esto, vamos a trazar la línea. ubicamos el vértice y trazamos la línea. Solamente nos hace falta este último vértice. Vamos a repetir lo mismo que hemos hecho, graficando más arcos. Continuando con el triángulo, nos falta este vértice. Nos ubicamos en este lado y hacemos el arco. No olviden que tienen que conservar la misma distancia. Entonces nos ubicamos y graficamos el arco. Hacemos lo mismo, lo replicamos... Y por último nos faltaría solo este ladito. Voy a este lado. Y miren el punto acá. Muy bien. Ahora trazamos la línea. Prácticamente por acá. Y aquí podemos ver que se intercepta. Este punto de intersección se conoce como el incentro y las tres líneas que unimos o que cruzamos se conocen como bisectrices. Vamos a ver otra forma de graficar las bisectrices. La siguiente forma es utilizando el transportador. Recuerden que es el ángulo medio, entonces vamos a utilizar el transportador de igual manera con los vértices, pero midiendo el ángulo medio. Vamos a ver. Tenemos lo siguiente: vamos a empezar a mirar. Vamos acá, no olviden tomar bien el transportador. Miramos, acá es 68. La mitad tendría que ser 34, quedaría por aquí. Teniendo esto, utilizamos la escuadra o la regla que ustedes tengan y la línea. o sea que esta sería la primera bisectriz. hacemos lo mismo con el otro lado nos ubicamos a este lado miramos el ángulo y vemos que es 44 la mitad sería 22 entonces tomamos este punto y trazamos la línea la siguiente, nos falta solamente la de este vértice, volvemos a apoyarnos con el transportador, tiramos el ángulo, vemos que nos da 60 grados, sería 30, la mitad quedaría por acá, línea. como podemos ver se interceptan las tres, este sería el incentro, esta es otra forma de graficar las bisectrices y el punto de intersección, vamos a ver un siguiente ejemplo pero en este caso nos vamos a concentrar en corregir las medianas, en el video anterior se decía que las medianas Recuerden que eran las líneas que partían los lados a la mitad, pero los estamos graficando con el transportador, que es muy diferente a lo que tiene que ver con las bisectrices. Entonces vamos a corregir esa parte y vamos a mirar exactamente cómo se grafican las medianas. Entonces, tenemos los tres lados del triángulo, vamos a graficar. Para ello, medimos cada lado, vamos a medirlas, y miramos la mitad de cada lado acá nos da 27.5 la mitad sería 13.5 o Se y trazamos la línea al vértice sin utilizar el transportador primero mediana hacemos lo mismo para este lado medimos nos da 26 la mitad sería 13 que haría por acá tenemos este lado lo unimos al otro vértice ya llevamos 2 ahora nos falta este lado tomamos medimos no olviden ubicar bien la regla o escuadra que estén utilizando 28 en la mitad sería 14, sería por acá. Y trazamos la línea. Aquí hemos graficado las tres medianas. Y recuerden que el punto de intersección se llama baricentro. Entonces quiero que corrijamos el concepto. No, el concepto está bien claro, la idea es graficar bien. Aquí graficamos midiendo los lados con la regla o escuadra, no con el transportador. Es que para que por favor nos quede muy claro. Con esto concluimos este video. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba...